desayuno, en y luego fija. se seguían las clases. que Uno entraba a editar clases, y y, pero ese, esa vez decía, Ay, llegamos un poco, bueno, no llegaba temprano. Cuando usted llegaba, la doctora Raquel ya había pasado revista a todos los salones, y si tú no estabas en el salón de clase, ella entraba y decía, niños, ¿en qué, eh, qué, qué clase tenían qué, qué tenían hoy? En chiquitos decían, matemáticas, ¿en qué van? Y empezaba a, a, a editar la clase y me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 Yo iba por los corredores y me dice, un padre, pero ah, ya bueno, ¿y qué es lo que usted hace aquí? ¿Qué es lo que usted pretende? Yo, yo pretendo que los niños sean felices. Eso nomás y yo sí. Y me dice, ¿cómo? Y el currículo es que si yo soy feliz, aprendo lo que me diga Y vivo feliz. Pero si no soy feliz, no aprendo nada. Entonces yo quiero que sean felices.